Hola amigos de mi plantilla, les habla Víctor y el fundador de la Luz Luciferina Semillas de Luz Universal. Ustedes, amigos, que me están viendo en este momento, que vienen haciendo caso a las críticas, que vienen haciendo caso al crinán, que que viven del que Esas personas que los critican, a ustedes les dan para comer. Esas personas que vienen cuestionándolo porque ustedes quieren cambiar de doctrina, porque quieren cambiar de religión, porque quieren adorar al Señor Lucifer. Esas personas que lo condenan, que lo critican. ¿Me dan para vivir? ¿Verdad que no? Desde es la oportunidad de vivir de una manera totalmente diferente. Cientos si de personas ya vivieron en todo el mundo. En mi página web y de pueden encontrar testimonios de miembros de todo el mundo. Entrevistas que se han para dar para a los medios internacionales en donde hablo del tema y lo doy la carne, porque aquí no hay náuto. Es un tema que salió a la pública. Es un tema que existe realmente. La misma iglesia católica acepta que los pactos con el diablo existen. Que es posible hacer un pacto con el diablo. Es posible venderle eternamente en su devoción entregarse en su devoción eterna al ser, que ellos llaman el ser de las tinieblas. Ellos lo llaman así. ¿A cambio de qué? A cambio de muchas bendiciones. A cambio de recibir todo lo que usted le quiera pedir materialmente. Eso es algo que existe desde el inicio de la creación. Claro está, si ustedes quieren seguir en este lado cómodo, trabajando de sol a sol, por un salario eh, básico, sigan no haciendo. Miren, a mí me contactan y me dicen, Víctor, trabaja, ya esas cochinadas que estás haciendo. Señores, eso es lo que yo hago eso es lo que ya lo los que me escriben constantemente y me dicen trabaje, Víctor deje de estar pervirtiendo a la humanidad deje de estar dañando a la humanidad deje de estar engañando a la humanidad porque como dicen ellos que el diablo es mentiroso de principio a fin y yo le pregunto a esas personas que dicen que Lucifer es mentiroso de principio a fin sí cuando le piden a ese dios al que vienen adorando que le digan su calidad de vida que le dé una casita medianamente humilde donde ustedes puedan estar con sus hijos? ¿Él nos escucha? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué hace el mentiroso ahí? ¿Qué hace el mentiroso? ¿Por qué no se atreve usted que viene criticando, que viene diciendo que yo engaño a la humanidad? Que soy un títere de lucifer, que soy un títere de la maldad, que el diablo lo está utilizando para. Eh, atormentar o para confundir a la humanidad, ¿por qué no se atreve usted a pedirle al diablo? ¿Por qué no se atreve usted a pedirle a su mujer? ¿Sabe por qué? La respuesta es cosa muy sencilla: porque sabe que él sí le va a responder y que como le va a responder, usted le tiene que rendir devoción eterna, lo tiene que adorar, lo tiene que seguir. Ese es el temor suyo. Cuando me dicen a mí, Víctor trabaje más bien, en Me estar engañando a la humanidad. Ese es el temor suyo. Pedir que Dios no sin hiciera algo que sabe que él le va a responder y que usted obviamente lo tiene que seguir. Porque él no le va a dar nada gratis. Obviamente que pide el devoción eterna, de que lo adora. Pero hay una gran diferencia: es que ustedes vienen adorando a este dios, a Yahvé a Jesús, a lo va a conocerlo, llame, ¿eh? depende de la cultura de cada país, y nunca les escucha, nunca le responde, que se me pare la primera persona que me diga, no, porque yo le pedí una casa a Jesús, y él me la dio, mentira, falso, falso, las iglesias católicas, y las cristianas, están llenas de pobres, mientras se me cabeza, están llenas de personas, con problemas económicos, sentimentales, emocionales, y nunca pasan de ahí. Díganme ustedes el primero que va todos los domingos a misa y que ahora cambió su calidad de vida. Ninguno, únicamente el sacerdote, el párroco y el pastor, no más. Mientras que acá, en la luz de los Suparines, en de Luz Universal, todos estamos al mismo nivel. Miren la gran diferencia. Ahí se les voy a es? Mi nombre es D.R.R.R.R. Me pueden contactar desde cualquier parte del mundo los que estén interesados en hacer un pacto con el diablo. Nosotros les brindamos asesoría. No olviden que WhatsApp es 315-630-4823 315-630-4823 Código País 57 Soy en Colombia. El otro, 320-696-2816 320-696-2816 2816. O mi correo electrónico atrevete y sorprender arroba.com. Eh, les comento eh, los que están en este momento en el proceso. O algo que pasa por alto. Y que el anciano de la iglesia o de la logia, Dominic, los estaba acompañando. Pues bien, él nos va a acompañar por poco tiempo. Eh, nos dejan, desafortunadamente. Eh, se marcha para España. Y pues entonces vamos a estar. Eh, lejos de él por unos días, pero no sueles que regrese de aquí. En la luz los, los, los estamos esperando con los brazos abiertos. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, de ya y dejan sorprender.